Bueno, quería hacer un, un movimiento de playa... No es que esté prohibido, pero... En mi espalda había un patrullero con dos policías... No sé si me habían visto o no... Generalmente te das cuenta cuando un policía sabe algo sobre drones... Ha hecho algún curso o le han informado la legislación o lo que sea... Porque si te ven como estaba yo hoy, no hay ningún problema... Y es más, no me han dicho nada ni se han acercado... Ya digo, no sé si es porque no me vieron... ...o porque eh, saben que no estoy haciendo nada ilegal. Estoy en una zona sin gente, no estoy en ninguna propiedad privada... ...estoy en una zona alejada de aeropuertos y aeródromos... ...de club de vuelo... ...estoy a menos de 20 metros, estoy viendo el dron... ...y, y no estoy molestando a nadie. Entonces, eh, bueno, ya sea por una cosa o por otra, como les digo... Eh, ...no me han molestado. Pero... Me dio no sé qué, ¿viste? Tenía la policía en la espalda y pese a que nunca he tenido problemas con ningún dron, llevo no sé si 10 años volando drones, he tenido cantidad y nunca he tenido problemas. Una vez sola me paró un policía, un patrullero y me hablaron sobre un Phantom, que bueno, lo, lo bajé y la dejamos por ahí, por esa. No pasó a mayores, el Phantom sí que era como para hablar, ¿no? Pero después nunca he tenido problemas, pero por las dudas me inhibí. Entonces, nada, hice el amanecer este, la salida del sol, no sé cuánto, y me fui a hacer otras cosas que tenía que hacer, que es lo que voy a hablar ahora en la intro del, del próximo video. Yo no sé esto cómo se ve, en la edición se ve fatal, no sé por qué, espero que se vea bien en el, en el video final. Eh, así que nada, Connor para tu dron espero que lo disfruten, suscríbanse, denle a la campanita, comenten, compartan, que es lo que ayuda a los canales pequeños... ...a poder moverse. Estamos llegando a los 3.000 suscriptores, como digo ahora en, en la intro. Gracias a todos y trataré de hacer un nuevo sorteo. Ya saben que sorteé un dron. Hice un sorteo de filtros y estoy tratando de ver a ver si alguna empresa hace un mínimo de caso... ...para, para poder darle a la gente un poco de todo lo que, lo que me dan a mí. ¿no? Nos vemos, hasta luego. Disfruten el video, disfruten las vistas. Espero que les guste. Y el Mini 2, siempre, siempre, siempre genial. No hace falta que compren ningún otro dron. Si tienen un Mini o un Mini 2 están servidos. honor para tu dron bueno quería comentar lo siguiente eh, hubo una semana de viento y marejada es más yo soy federal en salvamento y hace dos días sa medio saqué porque cuando la tenía a mitad de camino vinieron los guardavidas de la playa y se la llevaron eh, se metió una, una señora del este ...Bielorrusia... Eh, ...con la hija en un hinchable... vale, ...en un flamingo hinchable... ...y se fue a tomar por culo y bueno... Eh, ...ha estado picado a lo que voy... Y, ...y la marejada se ha comido una parte del faro en Alicante... ...que ya se la había comido una parte en la marejada anterior hace años... ...el ayuntamiento no hizo absolutamente nada... ...y hoy sigue todo igual y peor... ...porque al no haber hecho obras con la primera marejada... Quedó material suelto y esta otra marejada se ha comido mucho más fácilmente eh, el material que quedaba. Había una calle entera de lo que van a ver en el video que les voy a poner, destruido por marejada, cuando llega a esa parte, van a ver que lo que es el camino que se ve, eso está al 50%, era el doble de ancho. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera una erosión por lluvia y ensucia el agua. Porque toda esa como no meten césped aquí, dejan que se seque todo. Y cuando tienen que hacer una limpieza, meten una pala mecánica y sacan lo único fértil que tiene el suelo, que se llama horizonte A, por si alguno sabe algo de agricultura, que es la parte más oscura de, de suelo, que es donde crecen y donde están los nutrientes principales. Bueno, ellos lo sacan con una pala mecánica. Son unos anormales. Entonces lo que provoca eso es que luego, cuando llueve, se haga un lodazal que es lo que pasa en toda España con las gotas frías, con la lluvia, con todo. Y lo que sucede es que se desprenda material. Al no haber césped, al no haber vegetación que lo contenga, el material se desprende. Entonces, bueno, no sé qué va a hacer el ayuntamiento. Yo siempre estoy enviando imágenes, videos, información al ayuntamiento. Me dicen muchas gracias, muy bien, va, va, va. Pero nada. De la mierda de las mascotas, de los árboles que se secan y quitan... De los botellones que dejan todo sucio, podrán ver mis videos de limpieza que voy con mis hijos a limpiar, lo que dejan todos los imbéciles de plástico, de botellas, de mierda en la montaña y en lugares naturales, naturales, entre comillas, porque es un desierto donde no ves ni grillos, ni saltamontes, ni mariposa. o sea, le ponen zona protegida, no sé qué, protegida de qué, Bu. Eh, lo pueden ver en los videos y bueno, vamos a tratar de hacer una fuerza entre todos hay muchos suscriptores míos que están con Greenpeace que están con temas de, de preservación que están como voluntarios en diferentes ONG o en iglesias directamente que cada tanto se les da por juntar 20 o 30 y venir a dar una limpieza que no lo tienen que hacer ellos lo tiene que hacer el ayuntamiento y no lo hace no ves en los lugares que protegidos un policía no ves un, un... vienen con el camioncito a limpiar y están ahí con los teléfonos comiendo y chupando. Entonces así no se puede porque está todo yendo a peor. ¿Vale? En 20 años que viene, que vengo viendo, haciendo fotografías y, y juntando información va a peor. O sea, ha ido a peor. Entonces hay que ponerle un freno a esto. Entre todos le vamos a poner un freno. Luego, mi canal, tu dron está por llegar a los 3.000 suscriptores, voy a tratar de hacer otro sorteo, ya hice un sorteo de un dron y, y unos filtros y voy a tratar de ver quién me da una mano eh, puede ser algún youtuber, puede ser alguna empresa, vamos a ver, o me, te, me tocará ponerla a mí vamos a ver cómo, cómo le hacemos, está, ha estado complicado, ha estado muy quieto porque bueno, de mudanza, etc así que nada, les voy a poner las imágenes y el Mini 2, impresionante, impresionante. Cada vez que usaba el, el Spark, bueno, el Phantom era más un drama, que el Phantom era muy complicado. Pero el Spark, el Mini y el Mini 2, ahora con la solución de, de, de señal, es brutal. Tú, Drone, los dejo con las imágenes, suscríbanse. <coughs> Perdón, estoy con la garganta tocada. Hoy va a ser un video de buceo también, pero me parece que no. Va a quedar para otro día, pues mañana me levanto con fiebre. Suscríbanse, denle en campanita y compartan y comenten, eso es lo que ayuda a todos los youtubers, ya tengas 100 suscriptores o 100.000, no ser alcahuetes con los grandes y ayudarnos a todos. Tu Drone. sector que marqué es el que está comido ese camino donde va la mascotita y la gente era el doble de grande y esta segunda marejada ha terminado de limpiar lo que hizo la primera al no hacer nada el ayuntamiento lo que pasa es que esto va peor tienen que levantar ese pedrerío que está ahí tienen que poner un material que no se vaya con el agua tiene que ser piedra compactada y hacerlo bien miren hasta dónde se ha comido o sea, falta poco para que empiece a tocar en, en, en las urbanizaciones y que entre a subir y, y no dejar absolutamente nada. Muy, muy, muy mal dejar todo como lo dejan, porque esto lleva sin nada, sin obra, hace muchos años. No es cuestión de que llevan dos semanas. Esto hace años que no hacen nada y pretenden que el turismo esté, que el turismo deje el dinero... ...y que el turismo elija esta zona contra otras, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que una mínima obra, una mínima obra, una obra de una semana... Eh, ...las obras públicas además sirven para levantar la economía de los países, ¿no? eh, Aquí hay que hacer obra, hay que... las ...esta escollera que se ve aquí abajo, más la esquina, esa que está apareciendo al, en la parte superior de, de sus monitores eso tienen que desde la esquina hasta, hasta donde empieza la otra playa, completar con material, esto se ha ido comiendo miren dónde está el muro y la escalera ya queda nada para que se coma eso si se come eso, se entran a caer las casas esa piscina, esa casa nueva ahí, el muro, o sea esto hay que completarlo con material abundante y bueno, no polvo de ladrillo y bosta tienen que traer arena lo que no han hecho jamás en las playas de, de San Juan entras a la playa y te vas con los pies sucios. No puede ser. Porque eso hace que el agua transparente no sea tan transparente también. Tiene que ser la arena más blanca posible, tirando a blanco, ¿vale? A perlado y limpio. No un polvo que al primer viento todas estas casas estén tapadas de arena. Hacer las cosas bien, por favor, que estamos en Europa, por favor que hacen las cosas igual que en Somalia por favor